Aquí tengo un archivo con dos capas con el que voy a generar un GIF animado. Para eso, como ya lo hicimos antes, debo venir aquí exportar como, elegir el formato desde aquí abajo. GIF, colocar el nombre, el lugar donde quiero guardar y le doy exportar. Aquí donde dice comentario GIF, está esta ranura en donde yo puedo incluir metadatos. Los metadatos son datos extra que va a llevar el archivo y que no son legibles eh, fácilmente, no van a ser accesibles fácilmente, sino desde algún programa que justamente interprete los metadatos. En este caso yo voy a aprovechar esta posibilidad para incluir los datos de la licencia que yo querría colocarle a esta imagen entonces voy a escribir nc by porque me interesa que el trabajo se me atribuya y que no tenga usos comerciales esta es una de las posibles licencias Creative Commons para que se me pueda atribuir tengo que colocar el nombre del autor entonces yo aquí colocaría tgd2 faud UNSJ. aquí configuro mi animación como siempre, como a mí me interese y le doy exportar si me fijo tengo mi archivo generado que es un archivo de animación y puedo acudir a cualquier programa en la web que me permita leer metadatos yo tengo uno seleccionado aquí y eh, esta es la dirección metadata2go y me permite arrastrar un archivo hasta aquí y decirle que comience el análisis aquí me devolvió todos los datos del archivo el nombre, el peso, estos son datos que sí me aporta el sistema operativo acá la versión de GIF, el ancho, el alto y aquí en comentarios está exactamente lo que yo coloqué. Para esto sirven entonces los metadatos.